quemar las naves. Anclado entre las velas blancas de las casas, la mole del volcán dormido, no deja que mis ojos, mis palomas, volaran sobre el cielo del mar de mi niñez. Solo había un resquicio que rompía mi condena, mi veto la cima un día hundida en cráter, la cantera. Mis ojos soñadores desde allí volaron muchas tardes al océano. Por eso decidí un día quemar las velas ancladas de mis casas lanzándome al agua a navegar. Me dieron una celda como huerto cerrado y camarote, como único cantar el manantial sellado del silencio, chasquear de disciplinas en la espalda después de las completas por las noches, al son del miserere como escudo colgado en la muralla de mi torre. Qué dura es la vigilia en esta carabela, donde el soñado mar de bonanzas, donde la paz, y de nuevo que me mi navío, para buscar un nuevo mar. Así, de barco en barco, del uno al otro puerto por la vida, buscando siempre tablas ideales, quemando siempre farsas utopías. Ahora, al fin navego a ocho remos en este mar pacífico, alumbrado por ocres del ocaso que comienza. Ahora echan brotes mis higueras y esparce su fragancia mi viñedo. Mi esposa es timonel del nuevo barco, mis dos hijos bandera de esperanza. Nuestro amor, aquel vino, el mejor vino para volar unidos como garzas sobre nuestro océano. De la segunda parte de este primer libro, En busca de mi barco, vamos a leer este que se titula Neuro. La leyenda que pongo antes dice, un cayuco con 150 subsaharianos es remolcado hasta el puerto de Arguineguín. Algunos no verán jamar, jamás la luz de estas rocas, perdieron el pabilo de su antorcha de vida sin llegar a este faro que dicen es Europa, a estas peñas que dicen sin hambrunas, donde el progreso, donde la abundancia. Para otros, ya pasaron las congojas de largas travesías, de frías noches, sin lunas, sin estrellas, hundiéndose y alzándose a oscuros abismos sin saber dónde la roca para tender la mano y acariciar espigas meciéndose en la paz. Entra el cayuco tímido sin romper con su guilla con su apenas aire, todo desorbitados ojos y rostros tímidos apuñados, apiñados como sombras inmóviles que asoman dentro de aquel gran calabazo. Han de ser ayudados porque pies y manos parecen atrapados, mordidos por feroces dientes de frío y humedades. De sus pupilas saltan mariposas agradecidas cuando sus labios agrietados al fin beben agua que no es salada. Desconoce, desconocen a dónde son llevados y mientras ven pasa, pasar nubes al viento, piensan cuándo podrán soltar algún palomo que les lleve dinero a sus parientes. El segundo poemario se titula Mujer Sentada y está dedicada al pintor galdense, tan querido de nosotros, Antonio Padrón. El misterio de Antonio. ¿Qué embelezo le había asoderrado tan profundo a la tierra de su huerto? ¿Por qué junto a la sangre allí del drago de milenios, enraizado junto a cueva pintada, catedral aborigen? y cierra todo el arte de sus sueños. Siempre estaban dispuestos al amigo los brazos y las rejas que a él tenían preso. Un abrazo en el aire siempre, y un banco, y una copa, y un brasero y ventanales, cien ojivas de colores dispuestos para entrar al paisaje inconfundible que velaba las llamas del misterio y la luz rutilante siempre allí, manteniendo alumbrado en, desde el centro, la brasa de sencilla humanidad, la llama bajo el ala del silencio. Cada jornada Antonio acudía a cegarse con su fuego. Blanca mancha salida de los ojos, enmarcada en un triángulo severo y la luz día a día Antonio allí, esperando su encuentro. Jareas. Este poema está inspirado en un cuadro que se titulaba Jareas del mismo Antonio Padrón. Sobre negros callaos, las mujeres descalzas, afanosas, descosen como libros a los peces y limpian sus entrañas. Con cariño de ropa blanca, luego las van izando, banderas tendidas a los vientos. Tienen color raído de pan grosero las jareas. Son escudos de sal de sacrificio, signos de aquel vivir en la costura de la jarea grande y extendida de la mar y la costa, semejan senos allatados, endurecidos por los dedos, obscenos del alicio, las areas. Cuando vuelven a tierra los costeros, sacian con ellas largos hambres y alivian los gemidos de sus olas hirviendo de tormentas, parderas, pardelas para vuelos en la noche, abiertos corazones dispuestos al abrazo sobre rezos recios callaos de la orilla, mujeres y jareas.